Si Dios es todopoderoso, ¿por qué el Espíritu Santo se manifiesta como una paloma? En textos previos al Evangelio de Marcos, la revelación de Jesús como Mesías se menciona con el Espíritu Santo o con una paloma, no los dos a la vez. Dado que Augusto y los sucesivos emperadores eran considerados hijos de Dios, como herederos de Julio César, Jesús se manifestaba como una figura contraria, con la paloma como oposición al águila belicosa de Roma para mostrar la naturaleza de su reino. Además. Para aquellos ajenos a la cultura judía, el descenso de la paloma sobre Jesús tenía paralelismos en las manifestaciones de sus dioses en la tierra.